mágica salió hoy bros vamos a ver si va a ser posible sacarla se llama ruleta mágica princesa de las carreras y el objetivo por el que vamos a ir justo hoy en este video va a ser por el magaren que tenemos ahí, la skin de la mujer no me interesa mijo voy a cancelar yo creo que las dos cajitas estas que están aquí abajo, la roja y la azul, confirmas que se va a eliminar estos premios de la bolsa, claro que sí, mijo y empezamos con nueve diamantes se viene el primero, vamos Ya salió, ya, es que yo sé que ya salió ¡Ay! No, no salió, no salió. Ahora se suma a 19 diamantes Se viene la siguiente Yo sé que ahí sale ya No, no, no, no, no Ya estamos viendo y ahora tenemos 49 diamantes Vamos, vamos El próximo giro es de... <risa> Ojo, nos acercamos a los 100 diamantes Se viene la próxima Vamos, yo sé que sale, vivo Eso va a salir Vamos, yo sé que... 100 diamantes por un mp5 Y echémonos la bendición Y ojalá que esto salga ¡Se viene! Por favor, que salga el yaga no. ¡Yo no quería eso! Por lo menos quedamos con la skin, ¿saben? 300 diamantes, bros 300 diamantes Ya no me pongas a sufrir prima esos bastardos me mintieron. Un voucher me salió entre 300 diamantes. Y yo no puedo creer. ¡Ay! ¡Pow! ¡Oh! <ríe> yo creí que, me, que, que, creí que me iba a salir de último, ¿Saben? Nos fuimos. Doble velocidad. Toda velocidad que te ahí. 164. 107...